Bueno, les doy la bienvenida a todas y todos quienes estamos hoy día eh, conectados en esta segunda sesión del ciclo de, de, de talleres o de, de sesiones, de, de exposiciones y, y conversatorios sobre este libro, que es el libro rojo de Carl Gustav Jung. Yo antes de empezar quisiera hacer como una breve, brevísima eh, introducción, tomando algunas ideas que ya nos presentó Alejandra en esta conferencia tan bonita y tan consistente, ¿no? tan sugerente, yo le comentaba a Alejandra que durante estos días eh, he seguido como rumiando eh, todo lo que nos contó la semana pasada y, y creo que, que la conferencia de Alejandra nos abrió una puerta muy, muy amplia y muy rica de entrada a este libro. ¿no? Eh, la, la, estoy admitiendo además de quienes van llegando, ahí está. Sin duda que la publicación de este libro eh, hace 10 años eh, instaló un, un enigma, ¿cierto? Un libro que había permanecido reservado de la esfera pública y de pronto salió a la luz. Eh, su publicación desfasada, ¿no? Su, eh, muchas personas eran cosas sabidas la existencia de este libro, ¿no? Sin embargo, era como una especie de leyenda eh, eh, escondida, eh, y, que, y que hace 10 años salió a la luz y con eso yo creo que instaló un enigma, no solamente por, esa, por ese carácter como desconocido con que se presenta el libro, sino que además porque el libro rojo en sí es una obra enigmática, es una obra, una obra muy eh, peculiar, ¿no? que, que despierta, yo creo que inmediatamente la intriga. Yo quería... Brevemente, para, para abrir esta segunda sesión, eh, claro, como transparentar que, que es imposible que nosotros podamos de alguna manera intentar, ni siquiera cercanamente, hacer una lectura exhaustiva de esta obra en tan pocas sesiones, ¿cierto? Pero sin embargo, eh, creo, que, creo que las distintas exposiciones que vamos a escuchar a lo largo de este ciclo sí iluminan zonas o aspectos del libro que son efectivamente como los centrales. Eh, ya les decía, la, la semana pasada Alejandra Elbaba ¿no? nos expuso sobre los mandalas, hizo toda una lectura del discurso visual tomando esta imagen tan central del libro rojo que es la imagen del mandala. Yo creo que la, después de la, de la exposición de la conferencia de, de Alejandra, eh, nos quedó muy claro que el libro rojo sin duda que nos habla de ese intento de Jung por construir una obra total, una obra como absoluta, ¿cierto? Y que está constituida no solamente eh, de textos, sino que también de imágenes, de este doble discurso. Eh, en la cual yo les decía, y Alejandra también eh, lo explicó muy bien, ¿no? El, se conforma una totalidad que es más que la suma de sus partes. El libro rojo es enigmático por su forma porque es anacrónico respecto a las formas de, de publicación de principios del siglo XX, ¿no? a pesar de que en esa forma también se acerca a las obras eh, contemporáneas vanguardistas, a esas exploraciones. ¿no? Pero también es enigmático, eh, claro, no solamente por su forma, sino que también por su contenido. Y, y creo que en las dos, sesiones, en las dos eh, exposiciones que vamos a escuchar hoy, eh, de Rocío y de Jimena, vamos a entrar en algunos como de los enigmas bien significativos que nos permiten empezar a abrir la interpretación de este libro, que es inagotable, que es inexplicable, y yo creo que también es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? que el propio Jung alude constantemente en el libro rojo a su carácter inexplicable. Entonces hoy día vamos a entrar, eh, creo yo, como más de cerca en ese terreno eh, del contenido de, de las visiones del libro, de cómo Jung describió este viaje de reencuentro con su alma, esa, ese ejercicio de confrontación con lo inconsciente. La exposición de Jimena, bueno voy a, voy a presentar brevemente a Jimena, ella es doctora en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, es profesora actualmente de Literatura Colonial y Medieval eh, en la Universidad Alberto Hurtado y también en la misma universidad es investigadora postdoctoral con el proyecto FONDESIT, la imaginación visionaria en la colonia. Hola, Jimé, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti, Dani, por esta invitación tan bonita. Y también tenemos a, a Rocío. Rocío es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, y actualmente Rocío eh, trabaja conmigo como investigadora, eh, como ayudante de investigación en el proyecto Fondecyt, en el cual se enmarca esta esta actividad. De hecho, hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Yo les decía y aquí ya eh, les doy la palabra. Yo voy a moderar hoy día esta sesión. Las preguntas, como ustedes saben, a partir del mensaje que, que recibieron se van a hacer al final. Yo voy a estar muy pendiente de, de ir tomando el orden de las intervenciones a través del chat. Y también, bueno, quisiera incentivar que ojalá haya, conversábamos con Rocío y con Jimena, ¿no? Ojalá se abra un espacio de diálogo al final de las ex, exposiciones, ¿sí? Que se animen a participar, a preguntar, a aprovechar este espacio. Y... Mmm, eso, bueno, la, la, la exposición de, de Jimena, que vamos a escuchar primero, se titula Vivir juntos con el yo, el diálogo con el alma, en el libro rojo de Carl Gustav Jung. A mí me parece que aquí esa, esa puerta de entrada que nos hable eh, Jimena es el diálogo, ¿no? esa confrontación, esa polo, polifonía de voces que se presenta en el, en el libro rojo, ¿cierto Jimena? Y... Y cómo el diálogo entonces se conforma como, eh, como una de las formas vaga la redundancia literaria que escoge Jung. Eso es algo muy propio también de la tradición visionaria, ¿no? esa, esa contaminación de géneros. Está presente aquí también el drama, la autobiografía, el diario, ¿cierto? Y la exposición de Rocío, que se titula La tradición de la negatividad mística, en el libro rojo de Carl Gustav Jung, eh, nos presenta otro aspecto fundamental del libro que nos permite comprender de qué manera el libro Rojo de Jung se inscribe en una tradición visionaria fundamental que es la tradición de la negatividad mística. Ese carácter negativo que tiene el libro Rojo, que encuentra muchas formulaciones y que va a analizar Rocío en su, en su exposición. ¿sí? Eh, eso. Eh, Seguimos entonces, ¿les parece? ¿Empezamos, Jimena? Vamos a hacer las dos lecturas juntas y al final, entonces, el espacio de preguntas y diálogos, ¿sí? Súper. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, voy a compartir mi pantalla ahora. No sé si se puede. Ahí, continuar. Ahí dejé de compartir, Jimena. Ya, gracias. Sí, es que salen ¿verdad? unos mensajes que me asustan una confrontación con la <risa> con la tecnología con la tecnología que bien bueno muchas gracias en primer lugar dani por esta invitación tan desafiante también porque la verdad es que cuando vemos esta obra como decías tú enigmática que parece ser una obra total como decía alejandra una obra acabada pero que a la vez está infinitamente abierta que la verdad es que cuando alguien tiene que, o sea, me pasó que tenía que pensar en algún tema que, que tratar era la infinidad de, de temas que pueden tratarse de este libro, ¿no? Está, eh, no sé, el uso del símbolo, el uso de la imagen, el proceso de individuación, el sacrificio, la misma materialidad del libro, ¿no? Entonces aquí quise optar por hablar de la misma experiencia, el libro rojo como experiencia, digamos, que Victoria Silot lo llama abiertamente una experiencia visionaria, y que también es una experiencia de escritura de parte de Jung, que, como decía Daniela, utiliza la, la forma del diálogo, y al mismo tiempo es una experiencia para quien se enfrenta a este libro, porque es un libro en el que, no sé, por lo menos me pasa que lo leo y termino literalmente mareado, me marea, o sea, me, me da una especie de náusea eh, leerlo, porque... Juega con muchas cosas al final, Jung, ¿cierto? Y, y una de las primeras que aparece, eh, a mi parecer, es como esta, esta dicotomía que, que, que son opuestos, pero que no son opuestos al mismo tiempo entre lo privado y lo público. Esto, como que es el primer problema que se plantea acá, que es como un libro que, que, que, que Jung al parecer no quiso publicar, pero al mismo tiempo tenía abierto en su consulta, dicen sus pacientes, en una tril en su, en su, en su, en su en su misma consulta, ¿no? Entonces está también abriendo y cerrándose constantemente, entonces esta idea de apertura y, y hermetismo me parece que es muy desafiante para quien se aproxima a leer este libro. Eh, es enorme la intensidad a la que Jung nos obliga a someternos eh, a pesar de que eh, sin pensar él que podría haber tenido tantos lectores, ¿no? Como este, este mismo escrito, a pesar de que lo, lo envía a ciertas personas elegidas, no se imaginó que, que Daniela Picón iba a estar organizando un ciclo sobre, sobre esto en Chile, digamos. Eh, bien, entonces como visionario, si sí, ya eh, podemos convenir que Jung escribió un libro de visionario, él utiliza ciertas técnicas que permiten la visión, y esas técnicas eh, no es Jung el primero en utilizarlas, ¿cierto? Vemos que ya... En la Edad Media, sobre todo, existieron muchos ejercicios de meditación y contemplación para poder llegar a la visión. A pesar de que no era el, el interés de la visionaria como ejercitar estas prácticas para llegar a la visión, pero de todos modos las facilitaban, ¿no? Y eso lo vemos en varias culturas también orientales. Me voy a enfocar hoy día en ese ejercicio, en esa técnica que toma la forma de un diálogo. Un intercambio de palabras que hace explotar escenas visuales de una carga simbólica súper potente y que esa carga simbólica va a explotar necesariamente desde el interior. ¿No? Es un libro evidentemente de la interioridad, como dice... Aquí, al final, encontré que en todo eso me quería a mí mismo, pero sin buscarme a mí mismo. Por eso no quise buscarme más fuera de mí, sino en mí. Entonces quise comprenderme a mí mismo y luego quise continuar sin saber lo que quería, y así caí en el misterio. O sea, aquí quizás se refleja un poco esto que decíamos al principio, que es una apertura y un hermetismo constante, ¿cierto? Quería encontrarlo en mí mismo, me encontré a mí mismo, pero no, o sea, me busqué a mí mismo, pero sin buscarme a mí mismo, eh, entonces quise comprenderme y se abrió el misterio, ¿cierto? Caí en el misterio, que tiene un poco que ver con lo que quizás habla Rocío, que es la, estas imágenes de caída, de sacrificio, de descenso. Eh, entonces, en este libro... Lo que hace Jung es, como decía la Daniela previamente, es recuperar su propia alma, que había perdido, ¿no? Eh, superando un malestar, superando una alienación en la que está rendido, que, que tiene que ver con, con el espíritu de la erudición, ¿cierto? Que con, con no dejarse llevar por, finalmente por estas imágenes... Y esto comienza con un diálogo, efectivamente, ¿cierto? Con un diálogo entre el espíritu de la profundidad y el espíritu de este tiempo. Empieza con una confrontación. Empieza ya la figura de la oposición, de lo opuesto, a formular este libro, digamos, a, a, darle, la, a darle esta forma. Lo, lo interesante también es que esta confrontación culmina en una necesidad de hablar, en una necesidad de crear un lenguaje. Cuando uno lee este libro, se enfrenta a, una, a un texto totalmente nuevo, Liber ¿no? Que, que, que proviene de una tradición quizás, pero que sí tiene un, un lenguaje muy propio, ¿cierto? Eh, entonces, parte está, eh, en el fondo comienza con una pérdida, y esta pérdida llama, invoca al lenguaje, ¿cierto? A poder establecer un tipo de comunicación es el inicio de toda aventura, ¿no? En toda aventura, Daniela es experta en novela artúrica de pero pensemos en, en, en estos casos, ¿cierto? Se pierde un orden, se desafía el héroe, comienza una peregrinación, y en esa peregrinación está llena de obstáculos, ¿cierto? Y en el caso del libro rojo, ese obstáculo es la purgación, quizás el sacrificio. Aquí hay otra cita que dice, que ¿te da cuenta de aquello, el espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al sentido de lo inexplicable, inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, de la fusión mutua de sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido. Entonces, como un poseído, ¿cierto? como un extático, como que se, se deja poseer por el espíritu de la profundidad, Jung puede comenzar realmente a hablar. Jung aquí da cuenta de que había un lenguaje con el que él contaba, que era el lenguaje que él utilizaba para el, el, el espíritu de este tiempo, para las cosas del espíritu de este tiempo, ¿no? Pero el lenguaje que va a utilizar ahora, que es el lenguaje que, de, del espíritu de la profundidad, que le roba el habla y la escritura para todo aquello que no estuviera al servicio de la fusión mutua de sentido-contrasentido, sentido, eh, lo que él mismo va a decir. Entonces puede realmente empezar a hablar y a decir su camino, ¿cierto? gracias a este, a este arrobo, a esta, a esta posesión. Eh, dice él, en virtud de mi debilidad humana, el espíritu de la profundidad me dio esta palabra. La palabra siempre está como que, que la, la, la, la va recibiendo. También esta palabra es superflua, pues no hablo desde ella, sino porque tengo que hacerlo. Hablo porque si no lo hago, el espíritu me, rola, me roba la alegría y la vida soy el siervo que trae la palabra, y no sabe qué es lo que lleva en su mano. Es decir, se está eh, configurando toda la experiencia por el lenguaje en el lenguaje, es como una experiencia en la que ese lenguaje, como hemos visto, toma la forma de una imagen, de un símbolo, pero también de, de la misma palabra, la palabra tiene una, una relevancia enorme en este libro. En ese sentido, bueno podemos preguntarnos si se puede comprender este libro. Entonces la pregunta, ¿cómo ¿podemos comprender un libro que, que, que el mismo Jung está como complicado por, por comprender? Y me gusta mucho la, una explicación que da el mismo autor, eh, perdón tanta cita, pero bueno, estamos hablando de él, así que vamos a, a invocarlo. Comprender una cosa es puente y posibilidad del retorno a la vía. Explicar una cosa es, sin embargo, capricho y hasta incluso un asesinato. Has contado a los asesinos entre los eruditos y más adelante dice: Mi discurso no es claro ni tampoco oscuro. Pues es el discurso de alguien que crece. Entonces nos podemos hacer la pregunta: ¿qué lenguaje es este? ¿Cierto? Es un, un lenguaje que no conocemos y es un lenguaje que el mismo Jung no conoce porque él sabe que no se pueden explicar estas cosas. Finalmente, que la, la, la, la, la, el gran digamos, dilema de los místicos, que es la, quizás la inefabilidad, ¿cierto? El no poder explicar aquello que está sucediendo, porque explicarlo ya mata la, la misma experiencia. Y ahí es interesante como en ese momento aparece la figura de la serpiente, ¿cierto? Aparece esta figura eh, enigmática, esta figura que se, se va moviendo eh, y que también de cierta manera representa esta alma, ¿cierto? Esta alma que, que, que se mueve de manera, ¿quién era el que decía que Bachelard parece que decía que a los humanos nos daban tanto miedo las serpientes y los ratones porque no sabemos dónde va, cómo se va, en el fondo, qué movimientos van a tener, ¿cierto? Como que, que pueden pillarnos desprevenidos y, y son muy, muy ágiles y muy hábiles en sus movimientos y muy impredecibles. Entonces la figura de la serpiente es súper un, un modo muy, muy lúcido de Jung para, para referirse a todo esto. Entonces el alma, como dice Nante, va a ser una y múltiple, ¿cierto? De hecho, eh, en una de sus visiones, en el Liber Primus, la serpiente aparece como aquella que transita entre el día y la noche, entre el sentido y el contrasentido, que nos habla de esta posibilidad de integrar los opuestos que, insisto, tiene que ver con el lenguaje que Jung decide utilizar esto que es el diálogo, esta confrontación, que bien como adelantó eh, Daniela, tiene que ver con una polifonía finalmente, y hasta más que un diálogo es claramente una, una polifonía. Eh, dice Jung, eh, no, esto no era, <risa> pero bueno, no importa, es que era una cita muy corta, por eso no la puse. Eh, sé que todo lo que dice, esa alma mía, también es mi pensamiento. Entonces es interesante aquí, Cómo eh, lo que dice el alma es finalmente lo que piensa eh, el yo, ¿cierto? Es interesante entonces cómo se establece una relación con el lenguaje. En el libro negro Jung decía, quizás mi inconsciente esté formando una personalidad que no soy yo, pero que a toda costa quiere llegar a expresarse. Entonces eso quizás es lo nauseabundo de este texto, ¿cierto? Que en el fondo se sabe que no puede explicarse, pero existe esta necesidad ya... Eh, desesperante por, ex, por, por, por llevar a cabo esa expresión, ¿cierto? Por eso las formas que elige son estas formas extremas finalmente. Entonces, es interesante como a esta, a esta personalidad eh, que tiene un lenguaje que no podemos todavía captar, ¿cierto? Un lenguaje extremo, Jung le fabrica un espacio, aquello que hermosamente él llamó el monasterio interior, ese lenguaje lo ubica también en este... Eh, espacio interior, y de hecho cuenta Sham eh, que el 6 de abril de 1929, Jung le escribió a Richard Billen diciéndole, que me encantó esta, esta queja, digamos, ¿por qué no hay claustros mundanos para los hombres que deben vivir fuera de los tiempos? ¿Cierto? Que quizás muchos de los que estamos acá no hemos hecho la misma pregunta, ¿cierto? Porque no hay claustros mundanos para los hombres que deben vivir fuera de los tiempos. Entonces la espiritualidad, finalmente esta experiencia va a requerir también de un espacio, este lenguaje va a requerir de un espacio que es el lugar propicio para la visualización interior, el monasterio, el desierto, y en el caso de Jung, su propio libro, ¿cierto? El propio libro rojo aparece como un espacio, como un monasterio interior. Entonces le fabrica una casa al lenguaje, ¿cierto? Este espacio necesita un lenguaje también para decirse, y le fabrica esta casa. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a esta alma, esta alma serpentina, ¿cierto? A una alma polifónica, a una alma poliforme, eh, y ¿cuál es la voz también que le habla esta alma? Eso es uno de los, de los, de los como grandes eh, escollos con los que uno se encuentra si quiere como estudiar esta obra, porque como dicen antes, el libro rojo es muy rico para leerlo ingenuamente en primer lugar, pero, eh, y ya me parece como que es una experiencia bien, que violenta la alma, digamos como que, que interpela muy fuertemente y después leerla para estudiarlo es ya no sé una locura. Así que eh, en, bueno, y en el libro rojo hay varios momentos en los que hay una voz que reflexiona, ¿cierto? Podríamos pensar que esa voz que reflexiona es el yo, pero ese yo a veces habla en plural y otras veces habla en singular. ¿Habla entonces consigo mismo? Nante nos va a responder. Al fin y al cabo, el sí mismo es la matriz de todos los pronombres, pues todos los vínculos posibles están necesariamente presentes sin potencia en sus facultas preformandi, que se manifiesta en ese conglomerado interior de voces e imágenes. Como muchas otras místicas en la Edad Media, las voces y las imágenes van a ser múltiples. Eh, entonces no existiría algo así como un yo mayúsculo, ¿cierto? Entonces el título quizás de mi presentación estaba errado, digamos, no hay un, un diálogo con el yo, porque no, no existe un yo, finalmente, es unos yoes, ¿no? Eh, como dicen antes, el yo va a trascender a toda personificación, eso es lo que, lo que ocurre. Al mismo tiempo, solo Shandasani sostiene que Jung afirmaba que era, y aquí cito a Shandasani, era necesario objetivar el ánima y plantearle preguntas, a través de un diálogo interno o la imaginación activa. Todos sostenían, sostenía Jung, tienen esa habilidad de sostener diálogos con sí mismos. La imaginación sería, de este modo, una de las formas del diálogo interno, un tipo de pensamiento dramatizado. Esto que era como la idea que tenía Jung finalmente de la psique, que todos tenemos la capacidad de fantasear y en esa fantasía existe también un diálogo con nosotros mismos, ¿cierto? Que es esta idea también muy antigua eh, que viene de San Agustín, que en el, finalmente en el interior del, del hombre habita la verdad, esta idea de, de hablar contigo mismo para encontrar la verdad. Si me estoy tomando mucho tiempo, Dani, para mí nomás. Ya creo. Sí, estoy muy bien, porque a veces quizás me pueden parar mucho, perdón. Yo creo que vamos eh, muy bien, yeah. No, pero me no nomás. De hecho más. No. la moderadora no se fijó en el tiempo. Yeah. Sí, sí, ya, por... yo voy a fijar, No, pero ya no, no, no me voy a pasar. Eh, entonces, así, con, con esta eh, digamos, vocación natural que, que tiene todo, todo así, que de dialogar con sí misma, él empieza entonces su, su diálogo, cierto, comienza a hablarle a su alma, después de esta fuerte visión, que es la visión del diluvio, e inspirado por el espíritu de la profundidad, siente la necesidad de modelar el reencuentro. Y creo que aquí está la cita que puse. Claro. Dice Jung, la visión del diluvio me atrapó, y sentí el espíritu de la profundidad, pero no lo comprendí. Él, sin embargo, me forzó con insoportable anhelo interior, y yo dije alma mía, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Yo te hablo, yo te llamo, ¿estás allí? He regresado, estoy nuevamente aquí, he sacudido de mis pies el polvo de todas las comarcas y vine hacia ti, estoy contigo, tras largos años de largo andar he vuelto a ti, he de contarte todo lo que he visto, vivido, debido a mí. Evidentemente le estaba hablando a, a su propia alma, ¿cierto? Y llamándola primero con esta hermosa locución como propia también del cantar de los Cantares, que es ¿dónde estás? cierto, ¿a dónde te escondiste? aquí estoy para contarte, vuelvo, el hijo pródigo, ¿cierto? todas estas imágenes ap aparecen en, en, la, en, en, en, esta, en esta cita y alrededor de todo el, el libro rojo entonces utiliza esta forma de antiquísima tradición que es la forma del diálogo eh, como una forma de introspección un diálogo consigo mismo como también lo había hecho Plotino y Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía dice que hay, y cito a Frater Mora, una estrecha relación entre estructura dialógica y estructura dialéctica del pensar. Y en ese sentido Platón habría hecho algunas distinciones, ¿cierto? Entre ciertas funciones que tiene el diálogo. Dice Platón, hay diálogos y diálogos, pensando principalmente en los sofistas que buscaban demostrar alguna verdad a través del diálogo solamente, ¿cierto? Como, o ganar alguna disputa y... y llegar como con, con, con la verdad en, en algo muy concreto. El arte del diálogo, en cambio, es aquel que aparece como un método de conceptualización y que permite la contemplación del alma, de acuerdo a Platón. Entonces Jung aquí está efectivamente llevando a cabo el arte del diálogo, eh, realizando un diálogo polifónico, las vo voces mutan, cambian, a veces no se identifican, ¿Y por qué entonces comienza el diálogo con el alma? Es como la pregunta que poníamos hacernos, porque hay un diálogo con muchos personajes, que, que son como arquetipos de distintas cosas, y van cambiando también. Entonces eso es lo que, lo que decía yo, que en fondo uno se marea finalmente con esto, es como, no logro, eh, en, entre como la, la profundidad, la densidad del lenguaje, también es difícil poder comprender a qué refiere cada uno de, de, eso, de esos personajes, ¿cierto? Eh, y dice, eh, bueno, no importa. Dice eh, Jung, eh, en aquel entonces yo aún estaba completamente atrapado en el espíritu de este tiempo y pensaba distinto acerca del alma humana. Pensaba y hablaba mucho del alma, sabía muchas palabras eruditas sobre ella, la juzgué e hice de ella un objeto de la ciencia. No consideraba que mi alma no pudiera ser el objeto de mi juicio y mi saber. Que antes bien mi juicio y mi saber son objetos de mi alma. Es por ello que el espíritu de la profundidad me obligó a hablarle a mi alma, a llamarla como un ser viviente y existente en sí mismo. Tuve que darme cuenta que había perdido mi alma. O sea, la pérdida finalmente es lo que permite darse cuenta que el alma no puede explicarse, que el alma no es un objeto de la ciencia, y que como ser vivo, digamos como, como una... Sí, como un ser vivo en sí mismo, eh, a esa alma se le habla, ¿cierto? Se le, se, esa alma tiene un lenguaje, que, que es lo, lo interesante, que esa alma le, lenguajea, digamos, como, eh, en, en ese neologismo. Entonces, es inevitable aquí pensar en, en el cantar de los cantares, en el cántico espiritual, aquellos textos tan bonitos de la tradición mística que comienza su canto a partir de una pérdida, ¿cierto? También... Eh, como lo mencionan varios académicos dedicados a Jung, en la comedia de Dante, el matrimonio entre el cielo y el infierno de Blake, aparece como esta idea de... Bueno, también pienso en los trovadores, ¿cierto? Los trovadores medievales que eh, modulan su, su escritura gracias a la lejanía, ¿cierto? Gracias a la ausencia. La ausencia es la que permite este lenguaje. Entonces, la pérdida del alma es lo que hace llamarla. Es como bien, uno se le pierde un perrito, lo primero que hace es llamar al perrito, ¿cierto? Digamos, entonces como que perder algo hace que... Finalmente el lenguaje tenga su, su capacidad de aprender. La falta, quizás, si usamos un término como medio lacaniano, es la que da el origen a la búsqueda. Y esta búsqueda da origen a un nuevo lenguaje, se requiere de un nuevo lenguaje para buscar esta alma que se había perdido. Dice aquí, sí, la cita que, que, que les ponía. Ay, que tú tengas que hablar a través de mí, que mi lenguaje y yo seamos para ti símbolo y expresión. ¿Cómo he de descifrarte? Y aquí entonces no basta con el diálogo, ¿cierto? Como que el diálogo parece, con, con esta queja quizás que hace Jung, no es suficiente, y hay que hablar en imágenes cuando el lenguaje es insuficiente, como ya lo habían hecho muchas místicas en siglo XII y XIII. Aquí también entonces aparece la pregunta, muy constantemente, ¿cierto? ¿Cómo descifrarte? ¿Dónde estás? Aparece la pregunta como fórmula, eh, como ese diálogo que celebra finalmente la ambigüedad. Eh, por eso, más que un diálogo, lo del libro rojo es efe efectivamente una polifonía, un diálogo interno que además está en contacto con el mundo exterior. Lo que es afuera también es adentro. Macrocosmos, microcosmos, ¿cierto? Dice, cuando estamos en nosotros, lo que es cuando estamos en nosotros, el espacio fuera de nosotros está libre, pero lleno del Dios. Nuestra relación con el hombre va a través de este espacio vacío, por lo tanto, a través del dios. Antes, sin embargo, iba a través del egoísta, pues estábamos fuera de nosotros. Por eso, el espíritu me predijo que el frío del esp espacio exterior se iba a dispersar sobre la tierra. Así, me mostró la imagen que el dios aparecería entre los hombres y acarrearía a cada uno de ellos con el látigo del frío gélido hacia el calor de su propio hogar monástico pues los hombres estaban fuera de sí, exaltados como locos. Eh, creo que, bueno, aquí podemos hacer casi que una tesis de esta, solamente de esta, de esta cita, pero aparece esta idea que, que es con la que quise titular esta presentación, que es el vivir juntos con el yo, ¿cierto? Esta relación que existe entre el, el, el hombre interior con el hombre exterior y cómo dialogan ambos, cómo dialoga el... el, la, la, la, el el yo con el, con el alma y al mismo tiempo con el exterior. Eh, y ahí eh, dice Jung, el espíritu de la profundidad pide, la vida que aún podrías vivir, deberías vivirla. El bienestar decide, no tu bienestar, no el bienestar de otros, sino el bienestar. El bienestar está entre mí y los otros en la comunidad. Para Jung, lo que ocurre en el interior, como decía Reluce, en el exterior, su visión de la guerra... Es un claro ejemplo de eso, ¿cierto? Cuando él, eh, bueno, Shandazani dice, Jung consideraba que su visión había representado no lo que le sucedería a él, sino a Europa. Tiene visiones incluso como proféticas en ese sentido, como lo que ocurre en su interior redunda también en, en el exterior de, de la comunidad. Otra vez, microcosmos, macrocosmos, adentro y afuera. Eh, no puedo pensar, dejar de pensar aquí en un lúcido concepto que, eh, de Hannah Arendt, que conocí gracias a la filósofa holandesa Jouki Hermsen, que escribió este libro, que se los recomiendo, voy a tratar de recomendar, La melancolía en tiempos de incertidumbre, que está perfecto para estos tiempos, es precioso, un libro muy muy bonito, y entonces lo que Jouki Hermsen, eh, Jokie, Jokie Hermsen eh, toma en, en de Hannah Arendt es el concepto de la natalidad, y todo el tiempo cuando leía el libro Rojo pensaba en este concepto de la natalidad. ¿En qué consiste? Para Arendt, el hombre es un ser dual, ya que es capaz de reflexionar sobre sí mismo y así sopesar las circunstancias de su vida. Reflexiona sobre sí mismo, su naturaleza. Digamos. El resultado de este, como este, no lo llama así diálogo interior, Hannah Arendt, pero el resultado, llamémoslo de este diálogo interior, lo va a compartir con otros en la esfera pública, enriqueciéndose en el proceso. O sea, para Arendt, eh, justamente la esfera pública es fundamental para completar este diálogo interior. ¿cierto? Uno dialoga consigo mismo y esta experiencia termina en la comunidad, eh, se enriquece en el proceso de llevarlo hacia afuera. Entonces, en esa doble voz de la interioridad, lo bonito es que está la posibilidad de un nuevo comienzo. A la medida, dice Arendt, en que vamos dialogando con nosotros mismos, vamos creando esta idea de la natalidad, que es la capacidad que tiene el hombre de cambiar de tomar un nuevo camino, trazar una nueva ruta, tener una idea nueva, ¿cierto?, esta natalidad, esta posibilidad que tenemos de, de, de, de cambiar finalmente, de, de, de que sucedan cosas nuevas, y eso se da gracias al diálogo interior. Entonces en la condición humana, Arendt utiliza justamente el, el ejemplo del, del anuncio bíblico, ¿cierto?, cuando dicen os ha sido un niño, señalando que tras él, va a resplandecer siempre la promesa de un nuevo comienzo, literalmente milagroso, dice ella. Es como que, el, que esta, esta idea como del nacimiento del niño Jesús es una idea para la humanidad, de decir, existe siempre la posibilidad de un nuevo nacimiento. Solo por nacer el niño trae consigo la posibilidad de un cambio, de segundos nacimientos. Eh, dice Arendt, aquí la cito, solo la experiencia de esta capacidad de comenzar de nuevo, puede conferir fe y esperanza a los asuntos humanos. Jouké res eh, resume la filosofía de Arendt mediante la diferencia, entendiendo por diferencia la dualidad propia que tenemos cada uno de nosotros como seres dialogísticos, y por otro lado, la diferencia que hay entre cada individuo y los demás. ¿cierto? Entonces tenemos una diferencia interna, que es nuestro propio diálogo, que es esta idea tan bonita de no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, ¿cierto?, que, que la, tendría, la tenemos todo y estamos siempre eh, en, esa, en esa encrucijada, y también esa diferencia se da en el diálogo que, que tengo yo con los demás, bueno, y que ahí Anne Arendt eh, pone sus ideas políticas que, que tienen que ver justamente con, con llevar esta, esta diferencia al diálogo, ¿cierto?, en poder finalmente dialogar con aquel que es diferente a mí y no con el con mismo. Entonces, finalmente el ser humano se define por su capacidad de volver a empezar. ¿Qué tiene que ver esto con Jung? Y con esto voy a terminar. En Jung, el alma aparece como un niño o una niña en el Liber Primus. Dice, ¿quién eres tú niño? En la página 175 le pregunta. Ese niño, en las propias palabras de Jung, es capaz de sostener, el mismo Jung dice, infinidades con su mano. Y el momento en que lo llama de esa manera, dice sentirse como un borracho. Y cuando, dice como me, eh, cuando el niño toma las sostiene estas infinidades con su mano, me siento como un borracho, como un confundido, y pienso yo que quizás nunca fue más cierto, ¿cierto?, cuando estuvo así de, de confundido. Al mismo tiempo, el espíritu de la profundidad le va a enseñar a reconocerse al mismo como el servidor de un niño, pues así puede aprender la humildad. Reconoce que esa idea le repugna, ¿cierto?, por toda la fe que él había puesto en el conocimiento, alimentado también por su espíritu burlón, del que también va a hablar este espíritu que, que se ríe finalmente de todas estas cosas. No obstante, dice Jung, tuve que reconocer y aceptar que mi alma es un niño, y que mi Dios en mi alma es un niño. Pienso que en el diálogo con el alma reluce muy fuertemente la idea de la renovación, un novus, un Dios nuevo, que se guía por la imagen del niño, que posibilita la novedad, y que dicha renovación, al igual como lo pensaba Arendt, encuentra su sentido en lo comunitario, encuentra su sentido entre todos, en esta diferencia que nace gracias al diálogo interior. Eso. No, ah, no puse nada. Ya. Oh, ya. Muchas gracias, voy a dejar de, de compartir. Gracias, Jimé. Ay. Muchas gracias por tu... Excelente presentación. Voy a darle la palabra ahora, si les parece, inmediatamente a Rocío, y entonces al final eh, vamos al espacio de diálogo, ¿les parece? Vamos a escuchar a, a Rocío ahora, eh, cuya conferencia se titula La tradición de la negatividad mística en el libro rojo de Carl Gustav Jung. Eh, hola a todos y todas. Eh, antes de empezar, agradecer eh, la presencia y el interés eh, en entrar a este ciclo. Voy a compartir pantalla ahora. Eh, también agradecer a Jimena, que me encantó mucho la exposición, eh, y creo que se complementan harto nuestras dos exposiciones, porque... Se toman te se voy a retomar temas como por ejemplo lo que habló Jimena sobre el lenguaje que va a usar Jung para dar a conocer su experiencia eh, también esto de los opuestos que van a confrontarse eh, esta vuelta del hijo pródigo del que hablaba también entonces van a ser hartos temas que voy a volver a retomar igual eh, bueno les digo al tiro que no, yo no soy experta en Jung ni nada eh, así que bueno, yo solamente hice este trabajo eh, con la profesora Picón, y se agradece cualquier comentario, al final, eh, retroalimentación o pregunta para que abramos el diálogo. Eh, voy, a, voy a leer mi ponencia para no extenderme mucho y tampoco perder el hilo, así que cualquier cosa, si empiezo a tener problemas de conexión, si no se me escucha, me interrumpe. Eh, ya. Empiezo. El libro rojo del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung es una obra que se ha descrito como inexplicable entre quienes se han dedicado a descifrarla. En este sentido, Bernardo Donante ha señalado que el libro rojo es sorprendente e inclasificable, pues no se ajusta a ninguno de los géneros literarios conocidos y solo puede compararse con los grandes relatos proféticos o míticos del pasado más remoto. Y es que en el mundo contemporáneo, una obra como la de Jung es difícil de comprender, sobre todo porque nos habla de un proceso interior donde la parte más profunda, irracional y simbólica del sujeto pasa a primer plano. El alma exige tu locura, no tu saber, dice Jung. Por el contrario, ahora nos encontramos inmersos en una era de exacerbado racionalismo, en la cual el simbolismo del mundo interior se ha degradado y despreciado. Para poder acercarnos a una obra de tales características, propongo que es posible encontrar una vía hacia su comprensión a la luz de la extensa tradición de la literatura mística, que al igual que la obra de Jung, se ha ocupado extensamente de las polaridades luz y oscuridad, de los opuestos que son necesarios para encontrar el camino hacia lo luminoso. Siguiendo las ideas de Victoria Cirlot, el libro rojo viene a ser la culminación de todo un corpus de textos de lo que denominamos fenómeno místico, puesto que en él se recoge la experiencia de apertura hacia la interioridad y al espacio de lo sagrado. Lo que nos muestra el libro rojo es el viaje realizado por Jung para la recuperación de ese aspecto profundo de sí mismo, olvidado bajo lo que, se, bajo lo que el mismo Jung denomina en su obra como el espíritu de este tiempo, y que refiere al mundo exterior, a lo cotidiano, racional y utilitario, en otras palabras, a los valores de nuestra sociedad actual. Como su opuesto, tenemos al espíritu de la profundidad, el cual representa al contrasentido, es decir, lo irracional, lo oculto y lo eterno, y por el cual Jung se dejó arrastrar para concebir el libro rojo. Este último es, según Jung, el que anuncia al supresentido, es decir, a la conjunción de ambas polaridades que son necesarias para el renacimiento del dios venidero anunciado por el libernobus. En este sentido, la obra es también de carácter profético, en cuanto tal como su título indica, es decir, libro nuevo, profetiza el renacimiento de lo luminoso en el alma. Por ende, es un libro que invita al lector a adentrarse también en sus propias sombras para descubrir lo nuevo en el interior de cada individuo. Lo que me gustaría destacar a partir de lo anterior es que el libro rojo puede enmarcarse específicamente en la tradición de la mística apofática o negativa dentro del marco de la mística occidental. Muchos místicos y místicas, tales como Matilde de Magdeburgo, Margarita Porete, el maestro Eckhart o San Juan de la Cruz, han seguido la vía apofática para hablar sobre lo divino y en este mismo sentido Jung concibe su mundo interior como una profunda oscuridad en la cual se encuentra la potencia creadora que le permitirá lograr una conciliación de los opuestos sentido y contrasentido. Siguiendo las ideas de Bernard McGinn, podemos distinguir tres formas principales de negatividad de la tradición mística cristiana. La primera es el apofatismo del lenguaje, que niega que se pueda decir o saber cualquier cosa sobre Dios. La segunda es la negación de la propia voluntad y deseo, que lleva incluso a una aniquilación o vaciamiento total del individuo, y la tercera es la negatividad que se produce cuando Dios se retira del alma, produciendo tormentos infernales. Creo que estos tres tipos de negatividad, identificados por Mac Jean, se pueden encontrar a lo largo de todo el libro rojo. Sin embargo, en adelante hablaré solamente del Liber Primus, que se presenta mucho más compacto que el Liber Secundus, y por ende más abordable para efectos de esta exposición. Eh, la negatividad número uno, Siguiendo la tipología de Martín, se presenta muy frecuentemente en la tradición cristiana. Sus raíces se encuentran como mínimo desde Platón y podemos encontrar su mayor exponente en la figura del pseudo Dionisio Aropagita, quien a quien se le suele denominar el padre de la teología negativa. En su célebre texto, Teología mística, leemos Decimos que la causa de todo y que está por encima de todo no carece de esencia ni de vida, ni de razón ni de inteligencia, que no es cuerpo ni figura, ni tiene forma alguna, ni cualidad, ni cantidad, ni volumen. No está en ningún lugar, no se la puede tocar ni ver. La idea de que Dios es absolutamente inefable, tan frecuente entre los místicos y místicas, fue compartida por Jung desde que era muy joven. En su autobiografía relata los pensamientos que tenía más o menos a los 15 años sobre Dios. La iglesia se convirtió gradualmente en una tortura. Pues allí se hablaba abiertamente, casi diría desvergonzadamente de Dios, lo que él quiere, lo que él hace. La gente se exhortaba a experimentar aquel sentimiento, a creer en aquel misterio, del cual sabía yo que era la verdad más profunda, la más íntima, la que no existen palabras para expresarla. Estas ideas entonces lo persiguieron toda su vida, de lo cual el libro rojo es testimonio. En el Liber Primus, Jung relata su viaje de regreso al mundo del símbolo, de manera que las imágenes son la única vía para dar a conocer sus visiones, en tanto que las palabras le resultan insuficientes. Mi lengua es imperfecta, dice Jung, hablo en imágenes, no porque quiera lucirme con palabras, sino por la incapacidad de encontrar aquellas palabras, pues no puedo pronunciar las palabras de la profundidad de otra manera. La incapacidad de poder pronunciar palabras que provienen desde la fuente irracional de pensamiento le revela a Jung que la erudición no es suficiente para comprender al alma, que es indescifrable y que va más allá de la razón. En este sentido, nada puede decirse acerca de lo divino, pues está más allá del lenguaje. Margarita Porete, una de las grandes representantes de la llamada mística femenina del siglo XII, escribe en su Espejo de las Almas Simples, todo cuanto esta alma ha oído de Dios y cuanto puede decirse es hablando con propiedad, menos que nada, comparado con aquello que es propio de él y que jamás fue ni será dicho. De este modo, la palabra nunca será suficiente para poder describir lo que está fuera de su alcance. Solamente las imágenes visionarias y los símbolos que pertenecen al mundo del espíritu de la profundidad podrán acercarnos al espacio de lo luminoso. Bueno, y esto también se relaciona bastante con la exposición del jueves pasado, eh, la profesora Daniela también ya lo señalaba al principio, eh, ella habló harto sobre la, los mandalas, sobre este aspecto eh, de, la, de la imagen, de lo importante que son. Eh, bueno, eh, digo entonces, eh, que para según Jung, eh, para poder ingresar en este espacio, será necesario un vaciamiento total del individuo, acción que se corresponde con la negatividad número 2 eh, que postula Magdín. Este tipo de negatividad tiene sus raíces en los textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan sobre abandonarlo todo para seguir a Cristo e incluso de cargar con su cruz. En este sentido, el movimiento del ascetismo cristiano es su gran manifestación sobre todo en la Edad Media, en que figuras tales como el maestro Eckhart o Margarita Porete pusieron el énfasis en la idea de la negación de toda voluntad. MacGill lo explica del siguiente modo, lo que ha de dejarse o negarse no es este o aquel gusto, sino cada deseo en la medida en que es propio. Esta enajenación del deseo ha de lograrse a través de la práctica de un absoluto desprendimiento-liberación, una radical reorientación basada en el reconocimiento de la nada del yo creado. En el libro rojo, Jung presenta este tipo de negatividad como un proceso, que va desde el natural temor y rechazo hacia esa aniquilación total, y la posterior experiencia de la nada en la que se convierte el yo. Este sacrificio es el que exige el espíritu de la profundidad, quien se lo advierte Jung ya en el prólogo del Liber Primos. Puede, nadie puede ni debe evitar el sacrificio. El sacrificio no es destrucción. El sacrificio es la piedra fundamental de lo venidero. ¿Acaso vosotros no habéis tenido monasterios? ¿No habéis ido incontables millares al desierto? Debéis llevar monasterios en vosotros mismos. El desierto está en vosotros. El desierto, como símbolo tradicional de la conciencia apofática, se le presenta entonces a Jung como el escenario predilecto para el nacimiento de su yo. Siguiendo el ejemplo de los grandes ascetas cristianos, tendrá que sumergirse en la aridez, apartando de sí todo lo que pertenecía al espíritu de este tiempo. Sin embargo, este camino no es fácil, pues supone la aniquilación de todo deseo, en tanto que, y aquí cito a yo, la intención es limitación e incluso exclusión de la vida. De este modo, el desierto funciona como un espacio de preparación o purgación para poder vaciarse, carecer de intenciones y llegar al mundo del alma. Mi fe es débil, escribe Jung, mi rostro está ciego por todo el destellante brillo del sol desértico. El calor pesa sobre mí como plomo, la sed me atormenta y no me atrevo a pensar cuán infinitamente largo es mi camino y ante todo no veo nada delante de mí. Mas el alma respondió, hablas como si aún no hubieras aprendido nada, no puedes esperar, ha de caerte todo maduro y acabado en el regazo, estás lleno en efecto, rebosas de intenciones y codicias. ¿No sabes aún que el camino hacia la verdad solo está abierto para el que carece de intenciones? Veinte noches tuvo que permanecer Jung en el desierto para comprender aquello y una vez que lo logra, el alma se convierte en una esencia autónoma. Sin embargo, se abre paso a un espacio aún más tenebroso, el del infierno, el cual se relaciona con el tercer tipo de negatividad propuesto por McGinn. Eh, bueno, y antes de seguir, aprovecho de pasar el dato de que la próxima semana eh, va a haber de hecho una exposición que va a tratar sobre el desierto, así que para que también asistan. Eh, en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung describe el momento en que por fin logra ceder totalmente ante la voluntad del alma. Fue en la época de Adviento del año 1913, 12 de diciembre, cuando me decidí a realizar el primer paso. Estaba sentado ante mi escritorio y meditaba una vez más sobre mis temores y me abandoné. Me ocurrió como si el suelo se diera literalmente bajo mis pies y como si cayese en un oscuro abismo. No podía reprimir en mí una sensación de pánico. Este entonces es el punto de inflexión en que Jung puede iniciar su viaje al inframundo y que le resultó una pieza fundamental para el desarrollo de su obra científica. En un texto teórico escribe, cito a Jung, el dejar suceder, el hacer en el no hacer, el dejarse, de Meister Eckhart, me resultó la llave con la cual se logra abrir la puerta al camino. Hay que ser capaz de dejar suceder psíquicamente. El motivo del descenso, tal como se le presenta en el libro rojo, fue fre frecuente dentro de la tradición de la mística medieval. Matilde de Magdeburgo, una de las mayores exponentes de la corriente mística del descenso, exclama en el libro quinto de la luz fluyente de la divinidad, cito, «Oh Señor, en la profundidad de la pura humildad, no puedo escaparme de ti. Cuanto más profundo caigo, más dulcemente bebo. De este modo, Matilde opta por bajar a los infiernos e inundarse de oscuridad antes que recibir el consuelo de Dios en las alturas, pues al igual que Jung, sabe que la profundidad es necesaria para llegar a lo luminoso. En este sentido, ambos siguen el ejemplo de Cristo, quien de acuerdo con los evangelios apócrifos pasó tres días en el infierno tras su muerte como paso previo antes de su ascenso al cielo. Cristo tuvo que bajar al infierno tras su muerte, pues de otra manera el ascenso al cielo le hubiera resultado imposible. Cristo primero tenía que convertirse en su anticristo, su hermano subterráneo, Nadie sabe lo que sucedió en los tres días en que Cristo estuvo en el infierno. Yo lo he experimentado. Siguiendo esta idea, Jung no tan, solo, eh, imita, eh, no tan solo se limita a seguir a Cristo, sino que más bien se convierte en Cristo y a la vez invita al lector no a ser cristiano, sino a ser Cristo. Cito, el camino de Cristo no se le puede ahorrar a nadie, pues este camino conduce a lo venidero todos debéis volveros Cristo. De este modo, el infierno es el espacio en que Jung logrará un total abandono del yo, paso previo para su propio ascenso. De acuerdo con McGinn, la negatividad del sufrimiento y el abandono tiene raíces bíblicas, especialmente en el grito de Jesús en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Este es el grito que prefiere Jung contra su alma en el espacio infernal. "Alma mía, ¿Dónde estás? ¿Me he confiado a un animal tonto? ¿Me tambaleo como un borracho hacia la tumba? ¿Balbuceo cosas disparatadas como un loco? ¿Es este tu camino, alma mía? Teje la oscuridad más densa y yo estoy atrapado en tus redes como un loco. Pero estoy dispuesto, enséñame. En este punto, Jung se encuentra más cerca del contrasentido que del sentido, en tanto que la disposición a ser instruido por su alma es, en otras palabras, la disposición a entrar en el espacio del infierno. De esta manera se comprende que su experiencia desértica ha aniquilado ya toda voluntad como paso previo a su encuentro con su propia sombra. En el capítulo titulado Viaje infernal hacia el futuro, Jung describe la experiencia visionaria que se desencadenó ese 12 de diciembre de 1913, es decir, en el momento en que logra ese abandonarse totalmente. Leemos. El aire estaba lleno de muchas voces. Una voz fuerte gritó, me caigo. Otras gritaron confundidas y exaltadas. Es una profundidad horrorosa. ¿Quieres que me abandone al azar de mí sí mismo? ¿A la locura de la propia oscuridad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Tú te caes, yo quiero caer contigo, quien quiera que seas. En ese momento el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores, el mundo de mi alma la multiforme y transformable. Este entonces es el instante en que, en que Jung ve por primera vez el, espíritu, el mundo del espíritu de la profundidad, que se presenta como un infierno, puesto que, como explica Jung en el Liber Primus, eh, y cito aquí a Jung, si os acercáis a vuestra alma, lo primero que perderéis será el sentido, creéis que os hundís en lo carente de sentido, en lo eternamente desordenado. De esta manera, lo que ve en el espacio del infierno es un lugar desolado en el cual siente hundirse profundamente y luego de seis días ocurre por fin la visión del asesinato del héroe, es decir, de su imagen moral que se corresponde con los valores del espíritu de este tiempo. En su autobiografía nos cuenta que se ve a él mismo asesinando a Siegfried, el héroe alemán por excelencia, ante quien siente gran compasión como si se hubiese disparado a él mismo. En ello explica... Se expresaba mi secreta identidad con el héroe, así como el sufrimiento que el hombre experimenta cuando es forzado a sacrificar su idea y su actitud consciente. Pero había que dar fin a esta identidad con el ideal del héroe, pues existe algo más alto que la voluntad del yo y a lo cual hay que someterse. Lo único que puede estar por encima de la voluntad individual es la voluntad de Dios, de lo divino, de la fuente original e interior de su ser, de manera que la muerte del héroe es decir, de su yo, es necesaria para que nazca la vida nueva. En este sentido, el Liber Primus busca romper con la idea de que la imagen del héroe es la imagen de la realización total del individuo, puesto que el héroe no asume las polaridades luz y oscuridad, sino que tan solo acepta las alturas. Pero para que el individuo logre encontrarse a sí mismo, es necesario abrazar tanto a las oscuras profundidades del alma como a su bondadosa luminosidad. En sus imágenes visionarias, la idea del nacimiento de un nuevo tipo de héroe es simbolizada por la figura del escarabajo, que se muestra en el capítulo quinto. Está representado desde la mitología egipcia, la resurrección o el advenimiento de lo nuevo, de modo que se preanuncia el renacimiento del héroe muerto. Por último, podemos decir que en el libro rojo, la negatividad del deseo y la del abandono, es decir, las negatividades número 2 y número 3, identificadas por Magdín, se encuentran entrelazadas entre sí, en tanto que para lograr la aniquilación de toda voluntad, será necesario experimentar el abismo infernal. Además podemos decir que estos dos conceptos poseen un espacio físico de desarrollo. El desierto se corresponde con la negatividad número 2, es decir, del deseo, y el infierno con la número 3, la del abandono. En la medida que solamente gracias al espacio de purgación desértico será posible ese dejarse caer del que hablaba el maestro Eckhart. El infierno entonces no significa solamente abandono y sufrimiento, sino que también es el lugar del suprasentido, de la fusión de los opuestos. El infierno, dice Jung, es cuando tenéis que pensar, que sentir y hacer todo aquello que sabéis que no queréis pensar, sentir y hacer. El infierno es cuando sabéis que todo lo delicado es también tosco, todo lo bueno también malo, todo lo alto también bajo, y cuando todos los actos de bien son también actos infames. Este es entonces el camino de lo venidero, de la individuación, que exige sufrimiento y lejanía de Dios antes de lograr alcanzar la unión mística con la divinidad, el todo del cual somos parte. Eso, muchas gracias a todos y todas por escucharme. Muchas gracias, Rocío. Excelente exposición. Qué gusto poder escucharlas, yo en realidad estoy súper agradecida. Lo primero que quiero, sí, eh, que ganas de aplaudir, dicen en el chat, que quiero hacer es eh, agradecerles, además yo soy la coordinadora, bueno, junto con Rocío también, no, estamos las dos de la casa, pero... Um, Nada, yo quiero abrir sobre todo el espacio para que entre, eh, intervengan y les puedan preguntar directamente aquí los, los y las participantes, ¿no? Pero realmente eh, pensaba mientras las escuchaba las dos en eso que decía Jimena al principio, en la experiencia de lo que es leer este libro, lo que puede ser. Hay que arrojarse un poco, como Jung también, ¿no? Como abandonar y, y abandonar incluso las expectativas, hay que, hay que abandonar y encerrarse también un poco para poder entrar en el libro, algo que, que actualmente es un poco difícil para algunos y algunas de nosotras, eh, pero, pero eso, me quedé pensando en esa experiencia que, que puede ser incluso, como decía Jimena al principio, eh, laberíntica, ¿no? como de, de entrar y perderse en este libro. Yo creo que en las exposiciones de ustedes hoy día, se da cuenta como de ese entrar y de, de perderse, pero ir como tomando esos frutos que uno va encontrando en este, en este laberinto. Así que muchas gracias, yo por mi parte solamente decirles que tomé muchos apuntes y que aprendí mucho, y, y entonces quiero abrir este espacio de diálogo, de preguntas, comentarios, eh, aprovechemos ¿no? Esto, este ratito que nos queda y, y conversemos. Esa es, la, esa es la invitación, ¿no? Estoy leyendo sus comentarios tanto por el chat, si hay preguntas que quisieran hacer por escrito, o si no, los lo, si y las invito a liberar directamente los micrófonos. A e intervenir. Bueno, Rocío y Jimena también, ¿no? No sé si, pero ustedes ya han hablado bastante hoy, entonces a ver... Eh, yo quiero preguntar lo siguiente. Desgraciadamente, estaba en otro Zoom y entré hace poquito, y lo poco que escuché es una maravilla. Eh, ¿Qué facilidad hay de conseguir el libro a través de ustedes? ¿El libro rojo? Sí. <risa> <risa> Ninguna. Ah, ah ya, comprarlo en la librería. Ya, pensé que tenían una oferta de libros porque de repente lo hacen. Ya. No, nada, sí, nada que ver. Sí. Hay Allá. una edición, aprovecho de comentarles a todos y todas, que hay una edición de estudio, ¿verdad? Que es menos cara y menos grande, pero que tiene las imágenes y todo, de, que, está, que es de Bernardo Nante también, ¿no? Tiene las imágenes, creo, o sea, esa edición. ¿Lo de puedes escribir? mandar por mail para que lo tengamos y ver, sí? O sea, el, el nombre y los, dónde conseguirlo. Ya, ¿Tiene, si, si nos pueden escribir, Ángela... Eh, al mail del ciclo para recordarlo simplemente, pero yeah. okay. sobre todo quienes sí estén interesados, ¿ya? Sí, me encantaría porque siempre me ha gustado el Yango, siempre he sido admiradora de él. Muy bien, sí, pues este libro es, es una joya. Así sí veo, porque lo que me encantía, lo poco y nada que escuché me fascinó. Qué increíble, qué intensidad. No, ¿no? realmente impresionante. Aquí hacen. Otro, es impresionante, sí, pues es, es fascinante sí. eh, Nos hace otra pregunta, Carolina dice, hola, me parece maravilloso eh, Pregunta por cuál es la, la relación de Jung con Dios Y cuál es este nuevo destino del hombre, si ya no es el del héroe No sé si Rocío o oh, Jimena quisieran responder a esta pregunta Oye, me acordé de ese, de ese momento que a los 11 años, cuando John cuenta que a los 11 años tuvo como la conciencia de, de su propia, perdón, si no uso la palabra correcta, de individualidad, de su propio yo, y que también se pregunta como, ¿necesito creer en Dios? Y dices, como, en realidad no necesito creerse, y que tiene que ver mucho con lo que dijo la Rocío, quizá por eso quizás ella puede decir lo mejor con, con esta con esta idea de apofática de Dios, digamos, de que Dios eh, no, no puede decirse, o sea, como que Dios trasciende finalmente todo el lenguaje. O sea, no sé si quizás tú si te... No, eh, no, lo mismo, o sea, eh, para Jung siempre fue muy importante como eh, la idea de Dios, de hecho él, eh, me acuerdo en su autobiografía, dice que qué es la persona, toda persona es eh, un ente que se hace separado del todo, o sea, eh, esa es la concepción que él tenía de, de la persona Y, y también él, a sí mismo se, se decía cristiano O, o, o también eh, me acuerdo de que él en, en una oportunidad, no recuerdo en qué libro Dice que su labor como terapeuta no es tanto curar la neurosis Sino más bien eh, ayudar al paciente a acercarse a lo luminoso O sea, a, la, a lo divino eh, Esa es la verdadera como cura y respecto a lo del destino del hombre, si ya no es héroe, eh, es lo que hablábamos ambas, yo creo, como eh, eh, estas dos cosas, estas dos polaridades, lo, lo bueno y lo malo, o sea, no tan solo ser el héroe que, que se espera de nosotros en este tiempo, como con todos los valores, eh, eh, lo, lo racional, lo... como, como todo lo... lo no sé cómo decirlo, pero pero todos los valores de este tiempo eh, no, no son la totalidad del ser. Como que el ser está más allá y, y, y tiene que asumir sus, su profundidad, sus tinieblas, su parte como quizás negativa. Como que a eso se refiere con, con este nuevo héroe, que sería como el héroe y el, el antihéroe juntos. Mm. estoy de acuerdo con lo que señalan Rocío y. Hola Alejandra. Hola, sí, ¿cómo quería... estás Alejandra? Justo te iba a buscar por ahí, la te iba a invitar. Este, este, ¿puedo, ¿Puedo decir algo Daniela? Por supuesto, ¿cómo estás Alejandra? La verdad que también he tomado hartos apuntes, como dicen ustedes los, las chilenas, he aprendido muchísimo en estas dos conferencias, les agradezco muchísimo la verdad, ¿no? Y como para comentar algo... Eh, he estado pensando en un poco lo último que refería Rocío, ¿no?, de, de esta relación o de esto que dice Jung que tenemos que establecer con Cristo, y que en varios momentos del libro rojo, él dice, pero no me tienen que seguir a mí, lo tienen que seguir a él, Ay. e incluso ser otro Cristo, ¿no? Sí. Sin embargo, si cabe, me parecía también como simpático o llamativo, aquella, recuerdan, aquella visión, aquella conversación con el bibliotecario, donde en definitiva, después de, de conversar con la cocinera y demás, mm. un le devuelve la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. ¿no? Eh, me parece, puede tener como muchos sentidos, que mm, no es solamente por esto que, que, que muy bien decía Rocío, porque no hay, no hay que imitar sino hoy este, Rocío me hizo pensar en esta vertiente mística, ¿no? eh, negativa, pero mística, eh, que no tiene casi nada que ver con, el Tomás de, eh, con, el, sí, con la invitación de Cristo de Tomás de Kempis, ¿no? Porque justamente en la invitación de Cristo lo que se promueve en todo caso es el voluntarismo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto otro. Entonces Rocío decía muy bien. Este, muy bonito y eh, un se ubica más de, del lado de, de écar y de, y de las místicas decía no del 13 y del 14 donde la voluntad no, no, no, no tiene nada que hacer no eh, esta, como está justamente y ahí me viene todo eh, lo que decía Jimena de, de lo experiencial verdad que conversábamos también el, el jueves pasado no que que, es, que para un también sentimos las que vamos haciendo esta experiencia eh, humildemente, es que se trata de una experiencia más que de un camino de imitación como lo hemos quizás eh, asimilado en Occidente, por de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es como que esto que, que, que decías vos, este, Daniela, al principio, eh, te evoca permanentemente, te lleva y te trae en esos paisajes del libro rojo, en esos capítulos, en esas en esas convers en esos diálogos, en definitiva, como decía Jimena, que hay en el libro rojo, tantos diálogos, ¿no? Este, hasta que me parece precioso como, me parece que de alguna manera las dos han ido a al diálogo de Yun con Yun, o al diálogo del yo con el alma, este, ¿no? Eh, bueno, para, para comentar algo de lo que, de, de todo lo que me ha evocado las lecturas, ¿no? Muchas gracias. Muchas, muchas gracias Alejandra. Voy a seguir con, con, voy a leer otra de las preguntas que he estado recibiendo varias aquí en el chat. pregunta Y después cuando le hagamos más estable a la a recibidos le, le vuelvo a plantear la anterior. Dice Leonardo, desde la visualidad expresada por Jung y su... Claro, está, está finalmente está este, esta paradoja de la mística, ¿cierto? Que es como, no puedo hablar de aquello que me ocurrió, porque es inefable, pero al mismo tiempo hablo y hablo y hablo y, y hablo. si hablo, no lo ¿no? hablo, claro. claro, exactamente, entonces es una cosa que, que finalmente estamos inmersos en el lenguaje, y por eso también es interesante qué hace eh, aquel que dice, como con el lenguaje común, digamos, con el lenguaje declarativo, con el lenguaje de la ciencia, no puedo decir al alma, ¿cierto? No puedo describir no. al alma... Entonces, por eso también es interesante cómo en el libro rojo aparecen esta serie de recursos, ¿cierto? Porque el lenguaje mismo también nos da recursos para extremarlo, digamos. Está esta imagen, los mandalas de la hablaba Alejandra, el propio diálogo, el sacrificio, todos estos símbolos que, usos, que usas son una manera de, de dar cuenta de ello, ¿cierto? De que a pesar del lenguaje estamos haciendo otro, quizás, lenguaje. Y eso es lo que tú decías al principio, Jimé de, de tu exposición, que, que aludías a una explosión una claro. explosión de imágenes simbólicas además, que, mm. que eh, eso también, y que explotan desde el interior, y, y claro, y eso hace que sea tan intenso el discurso en el libro. Mm, claro. Yo también voy a meter un poco la cuchara en, en, en, lo, que, en lo que respecta a Leonardo, pero creo que, que también es interesante tener en cuenta el proceso de, de, de composición como tal del libro, ¿cierto? Y aquí Alejandra, por favor, nos corrige a mí por lo menos <ríe> en todo lo que sea necesario, ¿no? Pero el, el proceso de la imaginación activa, el ejercicio de imaginación activa utilizado por Jung, este método, es un método terapéutico, eh, comportaba dos momentos, y yo creo que todo se dirige al final a la integración de contrarios, como bien explicaba la Rocío al final de su exposición, ¿no? con, con esta idea de que la totalidad es paradójica, la, esa totalidad, como decía la Gema ahora también, es, es paradójica, entonces más que... Se trata, creo yo, de una integración de esos opuestos, el diálogo, como explicó muy bien la Jiménez, apunta hacia eso, ¿no? Al final la negatividad, como explicaba Rocío también, ese, que aparezca esa sombra, en, en términos de Jung. Pero el, el proceso de, de composición como tal del libro comportaba también un primer proceso en el cual la conciencia se rebaja, es suspendida, ¿cierto?, y eh, yo tampoco soy especialista en, en Jung, por favor, ¿eh? también puedo estar equivocándome en, en ciertas nociones, pero lo que él mismo explica como el proceso de la imaginación activa es eso, un, un primer, una primera fase en la cual la conciencia del yo, del sujeto, se pone en suspenso para dejar que esas imágenes que, como decía la Jime, explotan, para dejar que, que exploten, que, que fluyan de manera lo más libre posible, dice Jung. Pero aún así, claro, nosotros podríamos pensar siglo XX, primeras décadas, cierto, surrealismo, inconsciente, escritura automática, y no es así porque justamente en, en la forma del libro, en la forma de composición del libro, también hay una, una intención de integrar los contrarios de ese, de ese contenido que al principio había fluido de manera inconsciente, luego era elaborarlo, quizás como dice Leonardo, ¿no? Como, a través del propio intelecto, y ahí sí hay una voluntad consciente, por eso no hay, no hay escritura automática, aunque algunos pasajes sí que lo pueden ser, ¿cierto? Pero están los libros negros, primero, que donde están esos primeros bosquejos, que nos mostró además Alejandra, y después están, está el libro rojo, ¿ya? Pero ahí sí hay una voluntad de comprensión en la elaboración visual y textual de las visiones, eso es lo que requería la imaginación activa, que después esos contenidos fuesen integrados de manera consciente. Entonces, aquí todo es integración, creo yo. No sé, sea, Alejandra, Jiménez, ¿cómo, cómo lo ven, ¿no? Sí, sí, lo explicaste muy bien, no, no tengo nada para, para agregar. Son, son tiempos también, ¿verdad?, que, que se va teniendo la elaboración del texto. Por eso a mí me gusta mucho, yo no lo he podido, me parece, decir el, el miércoles pasado, porque todo el libro está armado así, en, entre, por ejemplo, esa, esa primera como parte, decimos, de cada capítulo, sobre todo el, el libro segundo, ¿no? que es más mmm, la visión, y la segunda parte que es la comprensión, ¿no? que, que me gustó mucho, mmm, me parece que, bueno, ahora no acuerdo si era Jimena o, o Rocío, que lo dijo, que no es explicación, y eso, recuerdan que Nante lo, lo explica muy bien, ¿no? o sea, no es explicación, sino comprensión, y que me parece que tiene más que ver con la integración que, que con la sí. cosa, claro, la explicación no sé. científica, no sé, por ahí, ¿no? Pero sí. Jimena lo decía al principio, ah, sí, claro. Sí. Por cierto, sí. Sí, pues y es como inevitable pensar también que está como muy presente entre nosotros el lenguaje de la ciencia, finalmente, como esta idea. No sé ya, vamos a eh, todos como con, con la fuerza de encontrar una vacuna que nos solucione esta cuestión, digamos. Sí. Cuando una, un, una declaración, un lenguaje, un lenguaje nos dé certeza, digamos, que, que, que no es el, el camino claramente yunguiano. que Claro, que dé respuestas. Exacto, claro, claro. No, no hay como al final respuesta, y es como decía Alejandra, lo que él dice al principio, que es como lo que entusiasma tanto de leer este libro, cuando dice, bueno, yo les voy a contar, pero ustedes hagan lo que quieran, o sea, como eso es lo más bonito, esa humildad que muestra inicialmente es preciosa. Voy a leer otra pregunta, dice, ¿sería el libro rojo de Jung una especie de mapa de símbolos para desarrollar su proceso de individuación, integrando todos los aspectos oscuros, las sombras? esa noción como del mapa también tiene que ver, pienso yo, ¿eh? eh, Jiménez, no sé si quieres comentar algo tú, pero con, con esa desorientación y ese carácter como laberíntico también del libro, ¿cierto? Claro, como que aparece la necesidad, o sea, por lo, es como una lectura muy poco racional, digamos, pero como la, la necesidad constante que, que hay de, como digamos, como estar con una brújula, pero que una brújula que y ya no dice que acá está el norte, sino que acá, acá está el sur y va cambiando, ¿cierto? como que es una brújula que, que, que ya nos sirve como herramienta de medición finalmente, como que va cambiando su, su no sé cómo se llaman, los norte-sur, <risa> puntos cardinales. Estaba silenciada, perdón, voy a leer otra, gracias Jimé. Le estoy preguntando además a la Rocío si... Si sí, tiene posibilidades de volver, por eso ¿Volviste? estaba escribiendo <risa> la. Que, ah, volviste, qué ¿Volviste? bueno, ¿Volviste? qué bueno, ¿Volviste? qué bueno, ¿Volviste? ya. Ay, qué bueno, Rocío. Voy a leer otra pregunta, sí. Si les parece bien, yo había pensado que nos quedáramos hasta las siete y media, o bueno, y si a las siete y media estamos conversando y nos quedamos cinco minutos, ya. Eh, así que todavía tenemos un, un par de, de minutos para aprovechar. Siguiente pregunta, dice, reflexionar el cómo Jung releva la imagen como aquella que permite una lectura abierta, sí, a diferencia del lenguaje oral, principalmente de las nociones y cómo ellas son una parte solamente de algo. Recuerdo un libro donde él dice que el concepto manzana, por ejemplo, deja fuera la experiencia de cada cual con esa manzana. reflexionar cómo Jung releva, releva la imagen, como aquella imagen que permite una lectura abierta, a diferencia del lenguaje oral. Yo ahí tengo mis dudas, porque creo que el, el lenguaje oral tiene que ver también con esa transformación, ¿cierto?, constante, a diferencia de la escritura. No sé si interpreto bien esta, esta pregunta pero está la idea también de que aparecen todas las bueno como vamos estamos hablando mucho de mística hoy día pero que aparecen en casi todas las místicas que este de eso sí deseo, sí tenemos que hablar que este deseo de ver abiertamente no como que sobre todo no sé yo ahora estoy trabajando con las con la, de la colonia las colonias americanas no, sudamericanas no americanas eh, todas dicen, y vi de repente abiertamente tal cosa, ¿cierto? Y bueno, y Victoria si lo trata con, con, la, con, la, con la cosa del Grial, con, con, con la propia visión abierta con su libro, ¿cierto? La, la visión abierta, entonces está este deseo de, de ver abiertamente que, que, no sé, a mí me parece que en Jung quizás, eh, Dani Alejandro Rocío, eh, no sé qué les parece, pero me, me parece un poco más borroso este deseo que aparece ahí, ¿no? Como... Como que no sé si hay un deseo de, de, de, de una visión abierta, no sé si a eso se refiere a la pregunta, quizá no la entendí. <risa> Perdón. Sí, Y yo también quería decir que me parece que, porque a mí me ha pasado, que hay que tener cuidado con la trampa del tema de la imagen, porque en Yun la imagen no es el dibujo la pintura, únicamente. La imagen es una imagen primordial, una imagen primigenia, que que viene a mi inconsciente, desde el inconsciente colectivo, si se puede eh, hablar así, en estos términos, a, la cual quizás yo casi, para yo no tengo acceso, y sin embargo accedo a ella a través del mundo de lo simbólico, ¿verdad? El arquetipo y demás. Pero imagen no es, yo, si, yo he pensado mucho este, el miércoles pasado, si sí, me quedó esa idea de que la imagen es la, la, las pinturas de Jung, porque para nosotros imagen puede ser eso, una fotografía, un, la imagen en Jung es como muy potente, y es incluso, eh, hablando de imagen, del método de imaginación activa, una imagen es, por ejemplo, la visión, y que no tiene que ver con, con no sé cómo decirlo, con la imagen plástica, no me lo no no claro, sino claro. que también una imagen puede ser oral, entonces eso también hay que tener cuidado en Jung porque eh, puede ser tramposo, digamos, ¿no? Sí. Y nos puede ir para, deriva para cualquier lado, digamos, que no es. Claro, claro. y él, él decía, hay que decirlo, ¿cierto, Alejandra? Que esto no es arte. ¿Qué es, qué es lo que estoy haciendo? Esto son, no es arte. Entonces, ¿qué es? No, no hay una finalidad estética. Y, y claro, yo creo que tanto tú como Jimena ponen de relieve esa vinculación al final entre la imagen y el símbolo. Y eso yo creo que es lo que está detrás también, ¿no? Como decían después en el chat. Muy, muy interesante. Ahora que tenemos a Rocío de vuelta, le quiero volver a plantear a, a Rocío la, la pregunta que quedó pendiente sobre la tercera negatividad de Bernard McGeean. Sí. Eh, bueno, yo, yo como decía, que la, la tercera negatividad yo la asociaba al, al infierno, porque como dice McGean, eh, eh, se relaciona con. con el momento en el que Dios se retira del alma, y volviendo al tema de los místicos eh, y, lo, y las místicas, eh, luego de que, de que por ejemplo, puedan tener una experiencia de cercanía con Dios, de, de una experiencia mística, eh, cuando ya se conoce como como, como esta unión, eh, el infierno viene cuando ya no Dios no, no se manifiesta de ninguna manera, o sea, se retira del alma, se abandona a, al místico, a la mística. Entonces a, a eso se refiere Magdín eh, con, con esta noción de negatividad 3. No sé si queda claro. Profe, es que si quiere agregar algo. No, a mí me queda muy claro, está muy bien explicado, Rocío, gracias. Eh, voy con otra, tengo una mano levantada de Isabel. Isabel, ¿quieres decirnos tu pregunta? Uy, muchas gracias, ya hasta se Hola me había que la tenía. Perdón, perdón No, no, no, no te preocupes, es que ajá, está muy interesante, muchas gracias. Eh, que me quedó dando vuelta eh, lo que dijo Jimena al final, de, cuando le pregunta Jung a Jung, ¿quién eres tú niño? Entonces quería pedirle si podía profundizar mucho más, o, un poquitito más, respecto de eso, eh, el alma y el niño, que, y como el único camino para... O sea ese reconocimiento que es el que le permite comenzar el cambio, digamos, y junto con el, esto de lo colectivo, ¿no? Pero especialmente esto del niño, eh, si pudiera explicarle un poquitito más, nada más. Muchas sí, gracias. gracias por, por la pregunta Isabel, me que esa parte del libro rojo, como que se puede sacar muchas cosas, pero que esa parte me interpeló. Un montón, bueno, básicamente porque estoy con niños todo el día, entonces como que también esta cosa de estar con niños en cuarentena es muy bonito, porque el fondo se, se puede, o sea, como que al final equiparar esta experiencia, a qué se refiere Jung también, imaginar nomás, esto a qué se refiere Jung cuando está hablando de niño, es un, es un momento que, que hay una especie de diálogo entre entre Jung y su alma, y que le, lo trata como niño, le dice quién eres tu niño, y, y después describe que, como decía ese niño, puede ser infinidades con su mano, y ahí Jung entra en una especie, eh, en la versión de estudios, está en la página 175, en la versión de estudios de, del libro rojo, eh, y ahí dice que está como, entra en una especie de borrachera, de confusión eh, porque esta idea de que el alma sea un niño, y al mismo tiempo demostrarse como un servidor del niño, lo, de un niño lo lo repugna, dice, porque justamente está hablando de cómo él antes le había dado una forma al alma, declarativa, ¿cierto? Como él había dicho, el alma es la psique, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿cierto? Como que, que se comporta de tal manera, da, se punta, como muy ciencia, digamos. ¿Sí? Y, y al mostrarse la figura del niño, eh, él está primero diciendo que es el mayor de un niño y, y que... que en el sentido de aprender la humildad también, que es la misma humildad con la que, con la que comienza este texto, ¿cierto? que creo que implícitamente interpela el texto bíblico también cuando se dice háganse como niños, ¿cierto? como eh, finalmente este, esta idea de, de la docta ignorancia, ¿cierto? como de, de gozarse en este no saber que tienen los niños, como que, que, que los niños también se gozan en esta idea de no saber, en esta posibilidad de imaginar, y sobre todo, bueno, como los son bolas, o sea, como nomás, como uno ve, observando a los niños, se ve como también como gozan, como con el lenguaje, ¿cierto? Como gozan también lenguajeando y inventando palabras. Y, y, y eh, creo que esas cosas, no, no no una interpretación como solamente muy eh, asparosa, pero que tienen que ver con esta idea del niño, con la idea de la humildad, con la idea de del, del tener una noción definitiva. Y de, de lo que significan todas las cosas por las que Jung se está preguntando, este claro, yo la asocio con esta idea de la natalidad, finalmente dar en que es una mm. interpretación muy bonita. De, esa interpretación de, que sí. Y, ¿sí? Que dice que al final, gracias al nacimiento del niño, como el nacimiento del niño Jesús, pues si solo se, permite la, se, se le permite a la, a la humanidad poder nacer constantemente. Entonces, mm. es muy bonita esta idea también de en el corte precioso. Como, como, para a la que como que siempre podemos cambiar, que siempre puede salir algo nuevo. Y eso se simboliza por el mismo No sé si. Sí, sí, bueno, sí. sí. Pero, sí. Muchas gracias. La Alejandra, no, el, el, la, la semana pasada también estoy pensando en la gestación, ¿no? Como es, esa, ese es proceso ese. de gestación y el, y el nacimiento. Uh -huh. Que creo que es muy alquímico, ¿no? Me parece que también para Yunes está tan, tan presente la tradición alquímica que el lugar del niño es ese renacimiento, ¿no? Que eso ¿no? Y el niño divino que, claro, no solamente presenta la imagen arquetípica, del niño divino, ¿no? Como que la sabiduría está en una imagen muy recurrente en la tradición mística y, y creo que tiene que ver con algo que la Rocío también señalaba al principio de su, de su, de su exposición, ¿no? El alma exige la locura, el alma exige, eh, no exige la cordura ni el saber, al menos el alma de Jung, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver, claro, con, eso que, que, que, con esa vía de interpretación que plantea ahora la Jimena. Eh, el el la risa, tema de la locura la, está muy presente. La locura y la risa también. Como la risa. vincula mucho con, con eso, Sí, total. Sí. Esa parte irracional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Nosotros en el curso sobre el libro rojo, al principio partimos un poco... Bueno, haciendo el ejercicio, entramos en la lectura haciendo el ejercicio de, de establecer parejas de opuestos y en, encontramos como esto, estas dos vías, ¿no? Y claro, todo esto estaría en ese lado que, que Jung justamente tiene que integrar, ¿no? Abandonando la biblioteca, en fin, sacrificando el, el saber erudito. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Muy Voy a leer en, en este par de minutitos un, un par de preguntas más. Agradecen las, las exposiciones, en un espacio reconfortante para escuchar y atender el espíritu de la profundidad que es tan necesario para este tiempo. Muchas gracias, Susana. Eh, dice Fer, eso me hace pensar que en el Nuevo Testamento igual Jesús hacía la relación entre los niños y el reino de los cielos, ¿cierto? Que son esas imágenes que traía la Jiménez, ¿cierto? Sí solo como reflexión, la delgada línea de caer en la locura. es esa eh, Ahí, yo creo, no sé Alejandra, ¿no? Pero, pero Jung también hay, hay, de hecho, una parte del libro hacia el final donde él describe que está caminando por la cima de una montaña y teme, consta, está como haciendo equilibrio. Por aquí también está la, la Rocío, no sé si no la veo, pero espero que esté conectada. Y ella bien sabe, porque leíamos ese pasaje desde ese punto de vista, como el vértigo, incluso Jung describe vértigo, ¿cierto? Ahí me está haciendo un dedito para arriba. Eh, no sé si quieres complementar, Rocío, pero, pero él está en ese vaivén, bien, va bien ¿no? Está como haciendo malabarismo con este vértigo que teme eh, caerse al final, ¿no? Eh, y, y el temor de Jung, del Jung científico, erudito, conocedor, controlador en ese sentido, ¿no? Racional, es claro, es, es, es constante en el libro, es per, es abandonar esa delgada línea, que es muy, muy, muy delicada, ¿no? Y muy peligrosa de recorrer. Eso también lo, lo, lo señalaba Alejandra, ¿no? Como en esta aventura que tiene que ser peligrosa. Ese es uno de los peligros clave en el libro rojo, ¿no? Hola. Hola. Eh, Hola, Denise. ¿Te escucha bien? Sí. Eh, mira, yo. Quisiera agradecer por lo que han expuesto, que me parece muy interesante. Eh, y con respecto a lo que tú estabas hablando recién, con eh, este, que podría ser un poco entre la locura y quizás peligroso, yo me acordé de la parte en que mencionaron sobre este ser que de alguna forma le quitaba la voz. ¿No? Hay una parte donde está escrito esto, y como que de cierto modo este ser controlaba su cuerpo dentro de este espacio. Entonces ahí como que me, me, me surge ese quizá ese temor, como ante lo desconocido. Mm. Eh, no recuerdo muy bien esa parte, pero me llamó mucho la atención eh, lo que escribió al respecto. Como un ser que supuestamente es uno, pero... No es uno. Esa porción desconocida dentro de uno mismo, ¿no? Mm. Qué bueno tu comentario, Denise, porque sí. también una de las tentaciones, como decía Alejandra, de quizás eh, ver las los imágenes visuales como imágenes en Jung, también uno puede caer en la tentación de decir como, bueno, esta es una cosa estática en la que Jung se sale de sí mismo y, y listo. Mm. Como Exacto. también pienso en en esa también delicada zona, como decía la Dani, en que está Jung entre el éxtasis y como la, la razón, ¿no? como no, el éxtasis, pensando que éxtasis significa salirse de sí mismo y, y ser poseído por algo, y en varias ocasiones dice que, que como que el espíritu de la profundidad tomó su entendimiento, tomó su palabra, pero no lo posee como completamente, ¿cierto? Porque no, no es un poseído, no es un extático que está hablando en lengua, tampoco, pero tampoco es está hablando solamente con, con, con el espíritu racional, entonces crea como este mundo intermedio, precioso, sí. que, que es tan difícil de describir. Yo creo que en ese sentido, eh, también tomando esta eh, pregunta de Denise, es súper importante la imagen que tú trajiste hoy día, Jime, de la serpiente. Es muy, muy significativa en la conjunción de contrarios, ese zigzagueo, ¿no? como ir de un opuesto a otro. Muchas y gracias, muy... Denise. No sé si querías decir algo más, Denise. Eh, o sea, en realidad quería comentar eso porque con respecto a lo que tú estabas hablando me acordé de esa frase eh, y con respecto como a experimentar el miedo que tenía él, como de entrar en este espacio, pero claro, se encuentra con esta experiencia que él escribe y uno se pone en el lugar y, y claro, de cierto modo, uno quizás podría decir que es algo imaginativo, algo como una ilusión, pero controla, si controla tu cuerpo, es algo real, entonces es ahí como el dilema un poco, y me imagino que Jan igual eh, se hizo este libro con tantas imágenes, Debe ser porque también hay un tema de, de no querer as, como acertar sobre algo porque se desconoce, pero a la vez dejar algo. Mm. Quizás para su, su, su investigación, como lo, lo han estado haciendo mm. muchas personas posteriormente a él. Mm. Claro, el libro también es ambiguo desde ese punto de vista. ¿No? lo que decía Jimena también al principio, igual apela a un lector, ¿no? Y algo que puede ser llamativo, Denise, que tú rescatabas, que también es muy eh, pertinente, creo yo, que, que extraña, que, que es esa experiencia corporal también, en, en la literatura o en los textos visionarios, en las imágenes visionarias, sí hay una experiencia que es corporal, que, ¿cierto? que entonces, y, y eso está claro, desde el inicio de la tradición mística puede parecer. Es algo que en general es inesperado, ¿no? Pero, pero que está ahí, esa experiencia de los sentidos, del cuerpo, esa vivencia, ¿no? Esa vivencia en el cuerpo también. Es, eh, yo iría también escuchando a la, a la Rocío y a, y, a, y a Jimena pensaba como. en es una experiencia terrible, pues finalmente, y eso es lo que dicen los especialistas, ¿cierto? El horror, esa resistencia, la, la cita que, re, que leía Rocío sobre, sobre ese carácter infernal, que al final es el camino al alma, es justo por donde tú no querías ir, por donde tu voluntad hubiera ido bueno, exactamente para el lado contrario, ¿no? Es, es, eh, y por eso también es un dejarse caer. Quisiera leer eh, una, peli, una pregunta, perdón, que nos hizo... Isis hace un rato atrás y es que ahora ya voy, ¿eh? me estoy buscando. Dice: En cuanto a la experiencia, eh, Rocío, no te veo, pero espero que. Estés, ah, ahora te veo. Hola, Rocío. Dice: En cuanto a la experiencia mística, esta expresión de imágenes del alma, ¿qué las hacen arquetípicas en ese sentido? ¿Qué hace arquetípica, supongo, según Jung, ¿no? eh, a las imágenes del alma? ¿Qué las convierte en imágenes arquetípicas? No sé si estoy planteando bien la pregunta, Isis. Sí. Eh, bueno, está Rocío, Jimena, tenemos Alejandra también. ¿Quién quisiera comentar esta pregunta? ¿En qué consiste el carácter arquetípico de las imágenes? Yo creo que esta pregunta igual es como súper eh, de la teoría quizás más de Jung, así que no sé si la voy a contestar bien, pero eh, yo recuerdo haber leído que eh, eh, para Jung el inconsciente es una fuente creadora de imágenes, el inconsciente colectivo además, eh, y también de los arquetipos, y un arquetipo es como una aproximación, eh, pero nunca va a ser ese, ese inconsciente colectivo, entonces yo creo que lo que hace a estas imágenes como, como ser arquetípicas, como era la pregunta? como ser místicas? Es como precisa, claro, es como precisamente eso, como, como lo que, lo, los símbolos que se manifiestan como en el, en el exterior y, y que podemos reconocer, son, son, son esa expresión, como, me, me enredo un poco, pero, pero esa es como la, la idea, como como suena expresión de ese inconsciente colectivo al que Jung también equiparaba la idea como de Dios, de, de lo divino. Gracias, Rocío. No recuerdo bien la pregunta, pero digo, a lo mejor ayuda eh, recordar que para Jung el símbolo es mediador, mediación de algo, y el arquetipo es un símbolo, entonces... Bueno, un poco lo, lo que decía yo antes también, ¿no? Es mediador entre lo inaccesible totalmente, eh, porque eso también, me parece que hay que, yo siempre lo subrayo porque no podemos acceder al inconsciente, accedemos a los símbolos, accedemos al arquetipo que nos hace, nos hace esto como, como de alguna manera un poco visible, pero, pero no, podemos, hay, no podemos acceder a lo que creemos que accedemos, ¿no? A, a eso voy. Entonces como mediador también, ¿no? Este, me parece que entre esa imagen, que decía yo, que es primigenia, que no es mía, digamos, y, y lo que se va elaborando también eh, junto con la conciencia, ¿no? Claro, y en el caso de, quizás para complementar, yo estoy bueno, totalmente de acuerdo con lo que señalan las dos y… y y enfatizar, este, este, creo que la pregunta también iba por ahí como por preguntar en qué, qué las distingue como imágenes arquetípicas, no imágenes arquetípicas, bueno, su carácter simbólico y esa vinculación, en, por tanto, con lo que explicaba la Rocío, con esa alma universal, ese acervo de imágenes, porque hay como una similitud, una cercanía, cierto muy estrecha entre el alma, la imagen, el símbolo, el arquetipo, siempre estamos hablando de imágenes en el sentido que nos explicaba Alejandra, ¿cierto? Y, y claro, y eso es lo que también en, en, a grandes rasgos diferenció y distanció a Jung de Freud, en, en, entender que el origen de esas imágenes, de, esas, de esos arquetipos, de esos símbolos, se encuentra en un, en un fondo más profundo todavía que el propio inconsciente, que es un fondo compartido, universal, atemporal, ¿cierto? Que sería como el mundo del arquetipo. Y nos estamos olvidando de algo tan súper importante y conocido de Yun, que él dice que cuando le preguntan qué es el alma, él dice: el alma es imagen. El alma, como me, me hiciste acordar por lo que acabas de decir, Daniela, el alma es imágenes, está compuesta como de imágenes, ¿no? Entonces, este, eso es, es como muy, muy contundente en Yun, ¿no? Y bueno, ahí es donde uno también engancha. El, el concepto de arquetipo y trata de entenderlo, que tampoco es muy, muy fácil, ¿no? Sí. <risa> bueno, ya son 20 para las 8, eh, me voy despidiendo de quienes ya se tienen que ir desconectando, yo igual me voy a quedar aquí hasta, hasta el final para despedirlos y despedirlas, pero antes de eso quiero agradecer y realmente eh, Felicitar ¿verdad? a Jimena y a Rocío por su participación de hoy día, agradecerle a Alejandra también que se haya conectado y que haya integrado este diálogo. Eh, ha sido un gusto y, y nada, pues eso, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos a, a todos por escuchar. Excelente las comentario. exposiciones. Y gracias a Alejandra también, un millón de gracias.